Hola, soy Juan Vázquez. Mi primer paisaje es el de Bo, el pueblo en que nací, donde vuelvo siempre que puedo. En días claros, desde aquí, se contempla casi todo el concejo de ayer. Veo Caborana, donde mi madre maestra tenía la escuela. Veo Moreda, donde mi padre trabajó como minero en el Pozo San Antonio. Ahora está cerrado. Es el símbolo de unas Asturias que tenemos que hacer resurgir. Escuela y mina, que forman parte de mi identidad. Verdes, picos y valles. Nos falta el mar, pero dicen que Bo es el cudillero de la montaña. La universidad es mi segundo paisaje, es mi segunda casa. He tenido el privilegio de trabajar aquí toda mi vida. De vivir la vocación que me inculcó mi madre. De crecer y renovarme cada año con los jóvenes. El mayor honor de mi vida lo viví aquí cuando el Guajín de Bo se convirtió en rector de la Universidad de Oviedo. Mi tercera casa es la de todos, la de la democracia, la autonomía, la de toda la sociedad asturiana. Hay poca distancia entre estos paisajes, pero hay un gran salto. Es el salto entre pensar y hacer. Un gran salto, el que pretendo dar ahora. Debemos darlo porque vivimos un tiempo decisivo en España y en Asturias. Debemos darlo porque no podemos quedarnos parados ante las amenazas a la España unida y constitucional. Porque creo que Asturias va mal y que puede ir mucho mejor. Que necesita un cambio de rumbo. Abrir un nuevo ciclo, renovar las ideas, los proyectos, las políticas. Necesitamos generar una nueva ilusión frente al desánimo. Creamos en Asturias como yo creo. Estas son las convicciones que me mueven. Espero encontrarte conmigo y a mi lado.